A todos los fabricantes de muebles y carpinteros nos facilita mucho el trabajo de ensamblado de muebles el utilizar melamina, puedes utilizar para armar estos muebles tornillos inclinados o tornillos colocados de manera tradicional desde el lateral de tu mueble, te recomiendo que si no tienes la herramienta adecuada no te detengas, tu proceso de aprendizaje mejorará mientras más muebles puedas hacer. Este mueble medirá 60 centímetros de ancho, estate muy atento y copia bien toda la tabla de medidas. Habiendo cortado ya todas tus piezas, lo primero que debes hacer es prepararlas para el ensamblado. Yo utilizaré tornillos inclinados para unirlas y para ello utilizaré esta herramienta. Te recomiendo que utilices la herramienta que esté a tu alcance. A tu alcance me refiero a la que puedas pagar. No te detengas esperando a comprar la más cara o la mejor del mercado. Busca la que puedes utilizar y seguro te servirá por lo menos para ir practicando con tus primeros muebles. Cuando generes el dinero, comprarás una mejor. No te detengas ante nada para aprender cada día más. Como yo voy a utilizar tornillos inclinados no tocaré las piezas laterales, utilizaré en cambio perforaciones inclinadas en la pieza posterior, la pieza correspondiente al piso del mueble, la cenefa superior y lo que sería el rodapié de mi mueble de dos puertas. Para ensamblar todos tus muebles te recomiendo que tengas unas buenas prensas que pueden ser como estas, que son de acción rápida, para que evites estar atornillando y desatornillando cada vez que necesites prensar. Igualmente, para fijar las dos piezas que necesites unir cada vez que estés trabajando, te recomiendo utilizar prensas como estas, que son las prensas a 90 grados que has visto en todos mis videos. Igualmente, si puedes contar con un destornillador inalámbrico, te facilitará muchísimo el trabajo. Vamos a ensamblar ya que tenemos todo preperforado. El orden con el que vamos a ensamblar va a ser el siguiente. Primero uniremos la pieza rodapié a la pieza que será el piso de nuestro mueble. Después uniremos estas piezas a la parte posterior de nuestro mueble. Luego procederé a unirlo con las partes laterales y finalmente para tener totalmente ensamblado el cuerpo del mueble, uniré lo que será la cenefa superior. Después de esto colocaré las puertas y tendremos el mueble prácticamente listo. Una vez que tengas fijadas tus piezas a tu banco de trabajo con las prensas y utilizando las prensas de 90 grados, podrás fijar primero que todo lo que es la pieza del rodapié a la pieza del piso de tu mueble, fíjate que están puestas hacia abajo, quiere decir que las perforaciones quedarán por debajo de tu mueble para que no se vean, igualmente date cuenta que lo que es la pieza canteada es la que quedará hacia abajo del mueble para que al final puedas poner unas paticas deslizadoras que eviten que tu superficie tenga contacto directo con el suelo. Para unir la pieza posterior, debes reconocer lo que son la parte superior e inferior de tu mueble. Recuerda que la parte inferior es la que tiene canto plástico. Por lo tanto, primero volteamos la pieza con lo que tendríamos lo que veríamos en la cara interna y sabiendo lo que es la parte de abajo de nuestro mueble, tomarás, puedes hacer dos cosas, o tomar la cenefa superior que mide lo mismo que el rodapié que son 10 centímetros de altura, o utilizas la pieza como regla, pones tu tope al ras en la parte inferior de la pieza posterior y vas a trazar una línea que te va a servir de guía para colocar la pieza que sería el piso que tiene ya unido el rodapié, para que tengas una guía donde vas a prensar a 90 grados antes de proceder a unir, ves que ya tengo fijada mi pieza, lo que sería la parte posterior con las dos piezas que acabo de unir, ahora voy a proceder a unirlas, porque ya están fijas y me es muy fácil sujetar con los tornillos inclinados. Si tú no lo hiciste de esta manera, colocaré los tornillos desde la pieza de atrás hasta unir lo que sería la parte de tu piso de mueble. Te aconsejo que acuestes tu mueble de esta manera para que puedas unir lo que sería las piezas que acabas de ensamblar con lo, una de las piezas laterales. Eh, te aconsejo también utilizar las prensas de 90 grados para fijar ambas piezas y recuerda que lo importante es que tengas al ras lo que sería el frente de tu mueble. Si aquí te queda medio milímetro de parejo pues compensas con la parte de adelante que es lo que se verá. De todas maneras si está todo bien cortado todo como en este caso te quedará perfecto. Coloca una prensa a 90 grados en lo que será la unión de tu pieza lateral con el rodapié de tu mueble. Recuerda que debes tener al ras lo que es la parte de abajo para que quede totalmente nivelado el mueble. Igualmente verifica que lo que es la parte frontal que está en este lado del mueble quede totalmente al ras, de esta manera te quedará perfecto. Luego procederás a la unión de lo que es la parte del piso con el lateral y finalmente uniremos lo que es el rodapié. Te aconsejo que uses este orden, primero la parte posterior y luego estas dos, para lograr una alineación perfecta y muy fácil de lograr. Voltea tu mueble para que puedas colocar el otro lateral y después colocaremos la cenefa de nuestro mueble. Al unir la cenefa al cuerpo de tu mueble ya está prácticamente listo, ahora voy a colocar la repisa intermedia que nos permitirá tener un mejor uso del espacio. Vas a medir desde la parte de abajo hacia arriba de tu mueble 35 centímetros y dibujarás unas líneas con tus lápides grafito. Esto te servirá de guía para saber dónde vas a colocar el listón de soporte, en este caso es el del fondo, recuerda avellanar donde colocarás los tornillos autoenroscantes y recuerda que tu tornillo no sea tan largo como para traspasar ambos materiales. Para instalar tus puertas usarás bisagras rectas de casoleta de 35 milímetros. Aquí te dejo un video donde detalladamente puedes aprender a colocarlas. Lo importante para este mueble es que sepas que las coloqué a 12 centímetros de la parte superior y 12 centímetros de la parte inferior. De esta manera tenemos una longitud entre una y otra que es perfecta para nuestro mueble. Quiero que vean... Que acabo de colocar mi mueble acostado en mi mesón de trabajo y esta es la parte de abajo, el rodapié donde está soportado el piso del mueble. Quiero que utilicemos la altura del rodapié como referencia para colocar la parte inferior de nuestra puerta. A esa altura quiero que coloquemos las marcas para sujetar nuestras bisagras de cazoleta. De esta manera tenemos una referencia de, en nuestro caso, 10 centímetros. ...del suelo a donde irá la altura tanto de nuestras puertas y gavetas de la cocina que estemos haciendo. Fíjense que quedó a la altura precisa que les dije. Y así queda listo nuestro mueble con dos puertas para cocina. Internamente tiene una repisa que divide en dos áreas muy funcionales en nuestro mueble y yo no voy a utilizar tiradores, pero ustedes pueden utilizar para sus puertas tiradores metálicos, lo que a ustedes les gusten, recuerden que tienen medidas diferentes y eso les hará tener que estar muy pendientes de la altura a la que los coloquen. Lo ideal es que en todos los muebles que tengan en su línea de cocina estén colocados de la misma manera. Pueden utilizarlos de manera vertical o pueden utilizarlos de manera horizontal. Lo importante es que sean del mismo modelo y que conserven una misma línea. Si te gustó este proyecto, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. Recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y te espero en mi próximo video.